hola ¿qué tal amigos de youth boy les cuento de sobre genera de 2000 las mamás de antes si no duermes los reyes magos que van a traer un pedazo de carbón si antes te sacabas unas buenas calificaciones cuando querías jugar fútbol con tus amigos les pedías permiso a padres cuando salías a jugar fútbol de antes y si querías una un teléfono y una tableta te lo ganabas un 10 y un 9 se calificación ni eran un 5 porque si no te daban una chancla voladora la época de mamás de antes antes veías el chavo del 8 antes te peleabas el las escuelas y te mandaban a hablar con tus padres antes en la primaria veías niños como jugaban tazos y veías bob esponja me faltó bueno es eso video por hoy no te olvides de suscribirte y dale pulgar arriba y nos vemos en el siguiente video chao cuídense mucho chao mi nombre es coco bandicoot